Mujer, ¿a quién buscas? Le preguntan los ángeles a María Magdalena. Y obviamente ella sabía que estaba buscando a Jesús. ¿Pero tú lo sabes? ¿A quién buscas tú con ese dolor, con esa angustia, con esa decisión, con ese pensamiento, con ese sentimiento? ¿A quién buscas? Me imagino que también a Jesús, pero lo tenemos que hacer claro y evidente en nuestra vida a través de nuestras obras. Tenemos que irlo a buscar a Él. Tenemos que hacer lo que Él nos pida. No simplemente desear estar con Él, sino correr hacia Él como lo hizo María Magdalena. ¿A dónde vas a ir hoy a encontrar a Jesús? ¡Córrele! Porque Él se está esperando. Soy el Padre Adolfo. Recen por mí, yo rezo por ustedes. ¡Bendiciones!